Muchas gracias a todos por venir. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de José Manuel Cordero de la Universidad de Extremadura, gracias al CIO y a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad. José Manuel, eh, a pesar de su juventud, una persona con un currículum, <risa> somos amigos, <risa> más que amplio. envidiable, Envidia, ¿vale? Envidia Sara en este caso. Es especialista en aplicación de métodos frontera en estadística. Es más habitual el tema de medir relaciones a nivel de promedios. En este caso es relaciones a nivel frontera, medición de la eficiencia y aplicación de estas técnicas a múltiples sectores de públicos la educación por ejemplo, pero en este caso nos viene a hablar sobre municipios administración local, eficiencia y en este caso a municipios de una región que está de actualidad así que muchas gracias Muchas gracias Bien, pues lo primero quiero empezar dando las gracias a, a la Cátedra Santander, eficiencia de, de Productividad al CIO y en especial a su director, a, a Juan, por la amable invitación. Ya es el tercer, la tercera vez que, que vengo y la verdad que, que sigas contando conmigo, es toda una alegría. Y bueno, pues eh, el trabajo que voy a presentar hoy en realidad es un trabajo que forma parte de una tesis doctoral de una doctoranda, eh, Cristina Polo, que trabaja conmigo en la Universidad de Extremadura. Es un trabajo que estamos todavía desarrollando, es decir, que está, eh, está en fase de desarrollo y los resultados que voy a presentar son eh, todavía provisionales, así que bueno, comentarios eh, son siempre bienvenidos. Es un trabajo también en el que ha colaborado el profesor Nicolás Teceremes de la Universidad de Tesalónica, donde realizó una estancia de investigación Cristina el pasado verano. Y bueno, pues los tres estamos intentando llevar a cabo este estudio. Bueno, eh, como he preparado un poco la presentación, bueno, pues sobre todo voy a centrar en la motivación del paper y en aspectos metodológicos, también un poco las características del público y de, del centro, ¿no? yo me voy a centrar más en la metodología. Haré una breve referencia a la literatura previa sobre municipios, pero básicamente el tema de utilizar los municipios, ya lo digo desde el principio, porque tenemos una base de datos sobre municipios que habíamos utilizado en otro estudio, que a su vez venía de un proyecto firmado con, eh, con Cataluña, es decir, que no hay nada. ningún motivo realmente especial por estudiar los municipios de Cataluña por ningún <risa> ninguna cuestión política ni nada por el estilo. Llegamos, eh, ganamos un proyecto de investigación, una convocatoria, y, y trabajamos con esos datos. Eh, y bueno, pues simplemente nos permiten un poco ilustrar con un ejemplo práctico la metodología que vamos a plantear eh, y que vamos de alguna manera a. A, a mejorar o a añadir algunas a algunos avances. Bueno, eh, el punto de partida eh, de este trabajo surge bueno pues de una línea de investigación que en particular yo eh, llevo realizando desde hace casi 15 años sobre temas de eh, evaluación de eficiencia eh, y la influencia que tienen los denominados factores exógenos o ambientales sobre las medidas de eficiencia, un tema que eh, bueno, pues ha generado una, gran, una amplia literatura tanto en el ámbito paramétrico como no paramétrico, los, los primeros trabajos de Banker y Mori en el año 86, en el ámbito paramétrico Bates y bueno pues en los años ya finales de eh, los 90 y principios de, eh, de la década de 2000, bueno, pues muchos trabajos desarrollados por el equipo eh, eh, de la Universidad Católica de Lovaina de Leopold Simar, eh, Ciencia de Arayo, que ha colaborado con él en multitud de trabajos sobre eficiencia condicional bueno y, últimamente, ya si nos vamos a año casi 2008-2009, también hay otra línea de trabajos bastante novedosa en este ámbito que son los trabajos realizados por eh, Timo Kuzmanen, Andrew Johnson eh, con el desarrollo del modelo Stone, que luego se puede ampliar a la incorporación de variables Z. ¿Cuál es el factor común de todos esos trabajos? ¿Cuál es el punto en común? Bueno Pues que todos ellos Asumen implícitamente pues, que, que esos factores contextuales o ambientales que influyen sobre la eficiencia son observables, es decir, tenemos variables que podemos observar y que de alguna manera bueno, pues, intentamos descomponer o, o incorporar a la hora de medir eficiencia. Sin embargo, bueno, pues es posible que esos factores, además de que puedan existir esos factores observables, pueden existir otro tipo de factores no observables que también pueden afectar a los niveles de eficiencia que estamos estimando. Y en eso es precisamente el que nos vamos a centrar en este caso. ¿Qué ocurre? Que si tenemos una serie de factores que no observamos y que afectan a nuestras estimaciones de los niveles de eficiencia, nos podemos encontrar con el habitual problema de endogeneidad en las estimaciones por omisión de información relevante. Este es un tema, el tema de la endogeneidad, pues se ha tratado mucho en el ámbito, sobre todo, paramétrico, eh, econométrico, todos los modelos econométricos, bueno, pues eh, desde hace ya muchos años siempre se preocupan por este problema de la endogeneidad, sin embargo, en el ámbito no paramétrico eh, bueno, pues ha recibido una atención muy limitada. Bueno, en uno de los escasos trabajos que sí han abordado un poco el estudio eh, de lo que sería el efecto de esa endogeneidad, esa correlación entre los inputs y los niveles de eh, ineficiencia en el ámbito no paramétrico. Bueno, Es un trabajo que, aunque viene ahí Cordero Tolo, en realidad siendo justos es de la tesis eh, doctoral de Gabriela Sicilia, eh, bueno, pues una investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid que también ha estado por aquí, me consta, hace poco. Y es de su tesis doctoral en el que, bueno, pues a través de un análisis con eh, simulaciones de Monte Carlo, se eh, probaba que cuando existía un problema de endogeneidad positiva una correlación positiva entre un input y los niveles de ineficiencia bueno pues las estimaciones de, eh, obtenidas mediante DEA están bastante sesgadas eh, bueno pues ante este problema bueno en la literatura podemos encontrar algunas alternativas para intentar corregir posibles sesgos de la endogeneidad con las funciones de control o el uso de variables instrumentales y ahí está otro trabajo eh, de Gabriela Sicilia con, con su director de tesis Daniel Santín también eh, muy conocido en esta casa eh, en el que utilizan variables instrumentales para intentar corregir este sesgo y nosotros lo que vamos a eh, en este estudio lo que vamos a hacer es una primera aplicación intentando a su vez realizar una, eh, no solo una aplicación sino una ampliación del modelo eh, que plantean eh, Simar, eh, Banges y van Klinken eh, en el año 2016, un artículo publicado en Journal of Econometrics. En el que, bueno, pues vamos a intentar evitar este problema de endogeneidad, pues sustituyendo esa heterogeneidad que no es observa observable por su valor estimado. Esa es la idea que, eh, que ellos plantean y que también vamos a, de alguna manera, a utilizar como instrumento bueno, las variables instrumentales también, como explicaré a continuación. Bueno, ¿cuáles son las, esas ampliaciones sobre el modelo original que desarrollan SIMAR y otros en el año 2016? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es ese modelo original, adaptarlo a un contexto dinámico a un contexto dinámico eh, y, además, eh, eh, realizar una segunda etapa en el análisis que nos permita descontar el efecto de esos factores heterogéneos que no son observables de tal manera que tengamos unas medidas de eficiencia pura o limpia, posible, por así decirlo, de ese efecto eh, contaminado de eh, factores heterogéneos, aplicando eh, bueno pues la propuesta de Badin y otros del año 2012. Bueno, Para ilustrar esto, como decía al principio, lo que tenemos es un estudio empírico referido a los municipios de Cataluña en el periodo 2005-2012, que eran los últimos datos que estaban disponibles, y, como digo, bueno, pues lo que vamos a ver es una serie de factores, o analizar cuál es el efecto de una serie de factores latentes que no podemos observar, aspectos institucionales o relacionados con estrategias locales y demás sobre la eficiencia municipal, eh, examinar la evolución durante los años, prestando especial atención a los posibles efectos de la crisis económica y, como decía, eh, obtener unas medidas de desempeño una vez que descontamos el efecto de tiempo y factores heterogéneos sobre los factores no observables. bueno Muy rápidamente, por contextualizar simplemente, ya que la aplicación va a ser en el ámbito municipal, bueno pues decir que eh, bueno, pues los trabajos sobre eficiencia municipal básicamente se dividen en dos líneas de trabajo, las que estudian unos servicios concretos y los que eh, analizan la eficiencia desde el punto de vista global de todos los servicios que se prestan a los ciudadanos y nuestro trabajo se situaría en este segundo bloque que quizás es además el más abundante en la literatura. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora en la mayoría de los trabajos? La mayoría de los trabajos opta por modelos no paramétricos por bueno pues mucho más fácil, hay que modelizar esa relación entre input y output, y que es algo compleja, sobre todo teniendo en cuenta que es muy difícil determinar los, los servicios que se prestan y las relaciones entre factores producidos y servicios ofrecidos a los ciudadanos. Y bueno, pues se suele utilizar eh, métodos paramétricos. Y en la mayoría de los estudios eh, que hay de los últimos años, bueno, pues lo que se busca es as, en una segunda etapa, es decir, a posteriori, tratar de buscar explicación a posibles ineficiencias detectadas al tener en cuenta solo inputs y outputs en el análisis de eficiencia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esos índices de eficiencia que calculamos. Eh, solo teniendo en cuenta input y output, el problema es que eh, eh, no tienen en cuenta eh, parte de la información observada, en el caso de las variables z o exógenas, o no observada, por tanto eh, hay un cierto sesgo en esos índices de eh, eficiencia. Solo serían válidos esos eh, índices si pudiéramos eh, asegurar, a través de un test, que eh, hay separabilidad entre el espacio de los inputs y los outputs. Eh, considerados para realizar análisis y esas variables exógenas o eh, eh, otros factores eh, que se incorporan en una segunda etapa. Bueno, solo hay algunos trabajos que han intentado incorporar esa heterogeneidad observada o contextual en la estimación de los índices de eficiencia. Eh, eh, bueno, pues también hay otro trabajo de otra tesis, otra vez. Esto de llamarse cordero hace que por el tema del de, de alfabético, pues en realidad es un trabajo también de una tesis doctoral que dirigí y bueno pues eh, eh, que está publicado en, en Journal of Productivity Analysis referido también a, a los municipios, en este caso, de Portugal. Eh, pero hasta ahora no hay ningún trabajo, eh, por lo menos que yo conozca, que haya abordado el tema de eh, posible endogeneidad en el ámbito municipal. Bueno, Sí es verdad que hay una, un trabajo, pero todavía eh, no publicado, que procede de una tesis doctoral, en este caso no tengo nada que ver, pero es una tesis doctoral realizada por Isabel Narbón en la Universidad de Castellón, con Emily Tortosa y María Teresa Balaguer, eh, que además de ofrecer una revisión de literatura muy amplia sobre el tema municipal, la medición de la eficiencia, bueno, pues plantea una, un análisis con eh, variables instrumentales, un análisis con regresiones cuantílicas eh, y bueno, pues que hace una primera aproximación a este problema. Por tanto, bueno, pues esto simplemente es para decir que la aplicación que vamos a hacer resulta novedosa. Voy a lo realmente interesante que es cómo vamos a intentar eh, eh, modelizar o tratar de eh, tener en cuenta esa heterogeneidad. Bueno, pues eh, nos situamos en el contexto, vamos a, a analizarlo desde la perspectiva de eh, la formulación probabilística desarrollada por eh, los trabajos de Cazal, Citarayo y, y Simar del año 2005. que La idea simplemente es que tenemos esa función H que viene a representar bueno, la probabilidad de que una unidad, eh, operando a un nivel eh, de x y, y de y, pues sea dominada. ¿vale? Dentro de esa, probabilidad, eh, perdón, de esa función de, eh, eh, perdón, de esa función eh, formulación probabilística, eh, resulta más o menos sencillo eh, incorporar variables exógenas que sean observables, de tal manera que eh, bueno, pues, eh, podemos eh, definir la probabilidad de que esa eh, observación nivel x e y e, e, y además en un determinado nivel eh, z eh, sea dominada por otras, ¿vale? Sería incorporar una variable z a esa proba eh, formulación probabilística, ¿vale? Esto ya es un modelo desarrollado que tiene unos años y tiene muchas aplicaciones en diferentes ámbitos. ¿Mm? Eh, eh, como he dicho al principio, damos por hecho que esa variable z se puede observar una vez que eh, podemos calcular el índice de eficiencia, tenemos esa fórmula, y lo podemos estimar pues, con fronteras eh, eh, totales, es decir, con DEA, con FDH, con fronteras parciales, orden M, orden alfa, funciones direccionales, es decir, luego ya es simplemente un plugin y, y podemos aplicar cualquiera de esas técnicas. bueno En este contexto, dentro de esa formulación probabilística, lo que vamos a hacer es sustituir esa variable Z que podemos observar por una variable que vamos a llamar E, que no, que no es observable. Esa es lo que se denomina esa heterogeneidad, esos factores, por así decirlo, que no son observables pero que afectan al comportamiento de las unidades que estamos evaluando. Ese es el planteamiento. ¿Cómo definimos esa variable E? Bueno, pues esa variable E, esa heterogeneidad no observada, nosotros asumimos que e está relacionada con el input, es decir, son factores que eh, bueno pues se pueden modalizar con el input o con el output. En nuestro caso, vamos a modelizarlo con el input. Es decir, eh, es algo que eh, afecta al comportamiento de, los, de las unidades, de los gestores, de eh, las eh, unidades productivas, que eh, afecta al volumen de inputs o eh, volumen de recursos utilizados. Eh, ¿Cómo establecemos ese vínculo con eh, los inputs? Bueno, pues a través de una variable instrumental. Una variable instrumental que estará correlacionada con el input y que tendrá que ser independiente de ese factor de heterogeneidad no observada. Es decir, en el contexto, lo pongo como un ejemplo, en el contexto que vamos a utilizar para que más o menos se pueda entender esta. La idea es, bueno, nosotros tenemos inputs, que básicamente los inputs que tenemos son el gasto de los municipios en diferentes partidas presupuestarias y el output son los servicios que, eh, bueno, pues que proveen a los ciudadanos. Bueno, pues el gasto, hay una variable, por ejemplo, que afecta al gasto y que en principio, eh, bueno, tiene que eh, una variable que es el nivel de deuda. El nivel de deuda determina el nivel de gasto. El nivel de deuda que tienen los municipios va a hacer que gasten más o gasten menos. Entonces, esas, va esas eh, variables las que vamos a utilizar nosotros como variable instrumental que afecta al input y que se supone que no afecta a otras variables que estamos observando o que, perdón, que no podemos observar, que serían pues, cuestiones institucionales o factores eh, eh, bueno, de estrategias locales que en principio no se tienen por qué ver afectadas por esos niveles de deuda existentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a establecer, eh, eh, eh, vamos a utilizar eh, una función de distribución condicional del factor de x, eh, perdón, del factor del input en función del valor de esa variable instrumental. De tal manera que bueno, pues nos dicho, eh, asumimos que el factor heterogéneo lo, eh, lo tenemos uniformemente distribuido, y vamos a, bueno, pues establecer una distribución condicionada de, del factor eh, x que viene determinado, perdón, el factor heterogéneo viene determinado por la función condicional de x dado el valor de la variable instrumental. ¿Vale? Una vez, bueno, eh, puede ser una variable instrumental o podría ser varias también, eh, simplemente con un vector incorporando varias. Entonces. Si definimos ese valor heterogéneo, bueno, pues podemos estimar el valor de ese factor heterogéneo eh, utilizando funciones eh, eh, kernel. ¿La idea cuál es? La idea clave de esto: que es algo que no observamos, que no observamos, que es ese factor heterogéneo, vamos a estimarlo a través de esa función. Entonces, bueno, pues una vez que tenemos una estimación, pues podemos esa estimación incorporarla a nuestra eh, formulación probabilística que he comentado al principio. Y entonces, una vez que la incorporamos, pues ya trabajaríamos como si fuera una variable z, cuando en realidad es una variable no observable. Esa es un poco la idea eh, que hay detrás del modelo. Bueno, pues una vez que tenemos esa estimación del factor heterogéneo, pues en la formulación que he puesto al principio, ya reconocido probabilístico incorporando la z o condicionando eh, la función al valor de z, pues aquí ahora ya en vez del valor de z sería el valor de eh, estimado, de ese factor heterogéneo. Y a partir de ahí, pues podemos estimar los índices de eficiencia, como he dicho anteriormente, con eh, bueno, pues con DEA, FDH, factores eh, orden M, etcétera, etcétera. Hasta ahí un poco es el desarrollo del de, eh, trabajo de SIMAR del año 2016, SIMAR y, y otros autores del año 2016. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, pues ampliamos un poco, tirando de la literatura relacionada, ampliamos ese modelo. En primer lugar, a un ámbito dinámico, es decir, un contexto dinámico, lo que hacemos es metemos otro factor que condiciona análisis, que sería el factor tiempo. Como tenemos un panel, en este caso nosotros de 8 años, pues metemos simplemente el factor tiempo como un factor condicionante adicional, se trataría como una Z, porque en este caso sí que lo podemos observar, tenemos observaciones de todos los años y lo incorporamos directamente a nuestro modelo. ¿vale? Eh, bueno, pues sería la estimación, la estimación en este caso, bueno, pues es algo más compleja. Eh, requiere el uso de técnicas de suavizado, el cálculo de, eh, de bandwidth, y bueno, pues seguimos un poco las líneas de la literatura, los trabajos de Badding en el que se suaviza utilizando un proceso de validación cruzada de mínimos cuadrados ordinarios. Una vez que tenemos el análisis o el, la medida condicional en el que hemos tenido en cuenta el factor heterogéneo y el factor tiempo, eh, bueno, Lo que se suelen hacer estos modelos condicionales, porque lo que realmente nos interesa más que sacar los índices y demás, es cuál es el efecto de la variable que estamos incorporando. ¿Cuál es ese efecto? ¿Es positivo? No es, ¿Es negativo? Bueno, pues eso simplemente haciendo un ratio entre la medida condicional eh, y la medida no condicionada bueno, pues tenemos eh, el efecto si es positivo o negativo con una regresión no paramétrica podemos ver simplemente si vemos eh, la línea es creciente tendríamos un efecto favorable si la línea es decreciente tendríamos un efecto desfavorable en este caso como tenemos dos factores luego cuando presente el gráfico lo vamos a presentar en tres dimensiones para poder presentar los dos efectos a la vez a la vez sobre eh, los niveles de eficiencia Bueno, y otra Segunda ampliación, que comentaba al principio sobre el modelo original, es eh, utilizar un análisis de segunda etapa que plantean Badin y otros en el año 2012. El planteamiento del análisis de segunda etapa es, eh, no es el análisis de segunda etapa tradicional que se suele utilizar la, en la eh, literatura, que es calculo índices de eficiencia teniendo en cuenta input y output y luego hago una regresión en función del valor de las variables exógenas, porque ahí tendríamos la primera estimación no estaríamos teniendo en cuenta el contexto. Entonces, es coger la estimación condicionada ya por el valor del de tiempo y el factor heterogéneo, es decir, que ya hemos incorporado todo, y ahora le hacemos una regresión eh, eh, respecto a esos dos factores, ¿vale? Respecto a esos dos factores. Una regresión eh, flexible no paramétrica, eh, de tal manera que, bueno, pues. Si una vez que tengamos los parámetros estimados, por esa regresión que mu nos viene a decir el efecto eh, que tiene eh, el factor E sobre el valor medio de la eficiencia, mientras que y sigma sobre la variabilidad. ¿vale? Bueno pues podemos calcular el error de esa, el error estimado después de calcular esa regresión de tal manera que ese error, por así decirlo, lo que nos viene a decir es la parte de eficiencia, que ya es atribuible al propio gestor, en este caso gestor local. Es decir, hemos limpiado el efecto, en este caso, del factor heterogéneo y del tiempo y quitando eso, ¿qué nos queda? Realmente el nivel de eficiencia es el que demuestran eh, los gestores o las unidades que estamos evaluando. ¿vale ¿Cómo se interpretan esos errores? Bueno, como eh, la propia fórmula, por la propia constitución de la fórmula, tenemos eh, un valor eh, de media cero y varianza 1, con lo cual hay valores positivos y negativos, y bueno, pues simplemente, cuanto mayor sea el efecto positivo del error, eh, la, la ineficiencia será mayor, y con valores más pequeños, eh, negativos, porque habrá valores negativos, será una eficiencia eh, mayor. ¿vale? Y como digo, esto bueno pues ya es limpio de los efectos de heterogeneidad observada, no observada perdón, y del tiempo. Bueno, ese diría un poco el enfoque metodológico. Vamos a ver eh, cómo lo llevamos a cabo con esa aplicación empírica. Bueno, como eh, digo, la, la muestra de la que disponemos procede de eso de un estudio que hicimos para, eh, que nos encargó la Diputación, simplemente bueno, sacó una convocatoria de ayudas, nos presentamos un poco raro, desde Extremadura, pero vimos la convocatoria, era abierta, pues habíamos hecho cosas de eficiencia municipal, presentamos un proyecto y nos lo dieron. Y entonces, bueno, pues evidentemente a ellos les interesaba, como lo convocaba la Diputación de Barcelona, era para análisis de los municipios de Cataluña. Recopilamos información, bueno, en realidad hay 800 municipios en Cataluña, pero hay restricciones de información para municipios, sobre todo, pequeños... Y luego también para sacar los outputs necesitamos sacar la información de la encuesta de infraestructuras y esa solo está disponible para municipios hasta 50.000 habitantes. Eso condicionó que la elección, bueno, pues sea en solo 154 municipios que sí ya sí son todos los que están entre 5 y 50.000, ¿vale? Eh, bueno, lo bueno es de tener aunque sea una muestra no representativa de todos los municipios, lo bueno es que sí que son municipios bastante homogéneos entre sí. Bueno, alguien puede decir entre 6.000 y 49.000, no tanto, pero en cuanto a competencias que tienen asumidas son muy similares, eh, y en cuanto a organización, estructura, pues básicamente, si nos vamos a los extremos a lo mejor pues podríamos encontrar los casos, pero en general, en términos generales, son comparables entre sí. El de análisis son 8 años, de tal manera que tenemos un total de 1.232 observaciones. Y como digo bueno pues eh, bueno, pues el hecho de tener 2005-2012 la gracia está en que está en medio justo eh, la crisis eso bueno pues nos resulta interesante ver qué ha ocurrido con la llegada de la crisis cómo ha afectado eso a los municipios eh, bueno qué variables vamos a utilizar bueno nos hemos tirado un poco de la literatura y bueno pues eh, como variables podemos seleccionar seis variables eh, la población estacional, eh, los puntos de luz, las toneladas de basura recogidas, agua, carreteras y cementerios. Quizá lo que eh, quizás resulte más llamativo ahí, porque básicamente estos son servicios locales, ¿vale? son cinco eh, variables que representan eh, cinco servicios locales. Eh, la población estacional, ¿por qué? Bueno, pues normalmente suele utilizar la población para aproximar una serie de servicios generales para los que no se tiene una medida del resultado, servicios administrativos y demás, que es habitual en la literatura. Eh, bueno pues aproximarlo en función de la población y además de la población hemos cogido la estacional porque en algunos casos puede variar en determinadas épocas eh, del año eh, en cuanto a inputs bueno pues tenemos el gasto en personal el gasto corriente el gasto en capital evidentemente el, del gasto corriente para evitar correlaciones hemos extraído el, el, el de personal es decir no está duplicado eh, qué hacemos bueno esto lo que hemos hecho siguiendo un poco por facilidad a la hora de presentar los resultados y siguiendo un poco el trabajo original de encima de de del año 2016 y porque además hemos detectado que había una evidente correlación entre todos los outputs y entre todos los inputs lo que hemos hecho ha sido reducir las dimensiones de nuestro modelo así evitamos problemas de dimensionalidad de tal manera que todos los outputs, los seis estos los hemos reducido mediante componentes principales a un solo output y los inputs a un solo input que bueno, pues aglutina en este caso casi el 84% de la información original. Y luego, como exógena, hemos metido el factor heterogéneo, como digo, construido a partir de esa función de distribución acumulada en función de eh, las dos variables, en, perdón, de variable instrumental, que en este caso son dos variables instrumentales. La deuda y la renta per cápita. Entendemos que la renta per cápita también puede estar afectando en el sentido de que municipios con una renta más alta recaudarán más recaudarán más, eh, eh, bueno, por pues sus tributos locales y eso determinará también el volumen de gasto en el que pueden incurrir. Una simple comprobación para, para estar seguro de esto, eh, queremos variables instrumentales, hemos dicho, tienen que estar correlacionadas con los inputs, vemos aquí que se me ha colado aquí el, el inglés, perdón. Eh, eh, la deuda y la renta per cápita, pues está correlacionada con, con los tres inputs y con el factor compuesto de todos, y la, la renta per cápita y la deuda, ambos están correlacionados. Y por la propia construcción de la, de la fórmula que estamos utilizando, eh, el factor heterogéneo está correlacionado con el input y no está correlacionado con las dos variables que metemos en esa función de distribución. Bien, más que presentar índices de eficiencia, porque tampoco nos interesa en este caso ver cuál es la eficiencia del municipio X. Eh, bueno, pues esto sería un poco los efectos de bueno, pues, eh, la, el análisis no condicional, que sale una eficiencia muy baja. Sale una eficiencia muy baja porque tenemos muchas observaciones. Como hemos reducido el modelo a solo un input, solo un output, eh, sale una eficiencia bastante baja. Pero bueno, más llamativo sobre todo es que bueno, hay una acumulación aquí eh, bueno, en base a casi el valor medio. Sin embargo, cuando metemos esas variables condicionantes, el factor heterogéneo y el tiempo, vemos que la eh, eh, forma de la distribución es bimodal. Es decir, las unidades tienden a concentrarse entre un grupo que son casi eficientes, casi eficientes y otros que están muy por debajo, es decir, se, se diferencian eh, claramente dos bloques. Eh, lo que nos interesa sobre todo, efectos de las dos variables que estamos incorporando, efectos del tiempo y del factor heterogéneo. Recuerdo que eh, tendencia eh, eh, creciente, de efecto positivo, decreciente, de efecto negativo. Apreciamos aquí bueno, una tendencia eh, decreciente del factor heterogéneo, vale, sobre todo para los mayores valores, para los valores más elevados, un efecto negativo y también un efecto negativo del paso del tiempo, con lo cual, bueno, pues la interpretación es que, eh, bueno, pues que sobre todo eh, con el paso de los años y con la llegada de la crisis, bueno, pues la gestión de eh, los eh, gobiernos locales no ha sido eficiente, es decir, que la influencia de esos factores institucionales, por así decirlo, que no son observables, ha afectado negativamente al eh, nivel de eficiencia de los eh, municipios y es mayor eh, a partir de eh, eh, a, a medida que pasan los años y por tanto con la llegada de la crisis. Bueno, hacemos el análisis de segunda etapa para limpiar ese efecto de eh, variables eh, heterogéneas y del tiempo. Bueno, pues. Eh, bueno, esto, este gráfico la verdad que es un poco engañoso, se ve mucho mejor, pero para una presentación es muy complicado. Eh, tenemos un análisis para cada, cada año, es decir, para los ocho años tenemos un gráfico como este en el que representamos el valor de la eficiencia condicionada respecto al factor heterogéneo y los valores de Mu sigma, pero lo hemos aquí con, congregado para no poner los ocho los gráficos en uno solo que engloba todo, pero bueno, lo importante es que se aprecia una cierta tendencia decreciente del efecto verde eh, sigma del efecto eh, medio del de, eh, factor heterogéneo y que la variabilidad aumenta a medida que aumenta ese factor heterogéneo Simplemente es para ver si hay algún efecto eh, El análisis bueno, pues eh, de los errores, una vez que hemos descontado ese efecto heterogéneo y ese efecto eh, tiempo y tenemos los errores, la distribución de los errores bueno, pues eh, también tenemos eh, esa eh, representación bimodal, aunque mucho más concentrada, eh, al lado izquierdo. Y aquí, bueno, pues tenemos la habitual forma seminormal eh, del histograma en estos casos cuando se utiliza esta metodología. Aquí no se aprecia nada, y eso es bueno, es decir, que hemos, eh, no se aprecia... Eh, ningún patrón en la eficiencia una vez que hemos descontado el efecto de la variable heterogénea o del factor heterogéneo y del tiempo entonces entendemos que eh, está bien hecho es decir si no se aprecia ningún patrón es que estaba teniendo un efecto y una vez descontado ya desaparece eh, ese efecto de hecho vemos la correlación que, que es muy baja prácticamente inexistente y por último esto sería bueno pues el análisis de los errores viendo recuerdo que Mayores valores de los errores significan más ineficiencia, pues se aprecia que los municipios eh, fueron oh, perdón, eh, eh, tenían una eficiencia que iba empeorando con los años de eh, en los años de bonanza económica, con la llegada de la crisis, con la llegada de la crisis hubo, hubo una mejora de la eficiencia, pero luego un repunte entre 2009 y 2010. Es importante lo de 2009 y 2010 porque las arcas locales eh, y esto eh, seguramente eh, aquí lo conocerán, es que, claro, realmente los efectos de la crisis se vieron a partir del año 2009-2010 porque muchos recursos que vienen vía transferencias llegan con, el efecto de la crisis se ve dos años de retraso porque es cuando ya se liquidan, eh, bueno, pues por efectos de que hasta que no se conocen los ingresos del Estado no se puede hacer la liquidación, con lo cual, bueno, pues ese efecto inicial de la crisis fue negativo eh, de la, eh, sobre la eficiencia, pero es verdad que luego ya se, produzco, se produjo o, o los municipios se eh, pudieron adaptar eh, y mejoraron su eh, eficiencia. Bueno, pues las conclusiones sencillas. bueno pues Sobre todo destacar pues, que es el, este estudio es pues, el primero, por lo menos que nosotros conozcamos, que aplica esta metodología bastante novedosa Desarrollada en ese artículo de, del año pasado para corregir efectos de heterogeneidad no observada. Eh, bueno, pues que está basado en el uso de finicia condicional y que eh, bueno, nosotros además lo ampliamos a un contexto dinámico, eh, descontamos ese efecto, y bueno, pues en nuestro caso, pues eh, bueno, eh, lo que he dicho, la, en vez de incorporar variable z, pues incorporamos esos factores heterogéneos. Y en nuestro estudio aplicado al caso de Cataluña, bueno, pues eh, vemos que los efectos institucionales y la crisis tuvo un efecto negativo, o el tiempo tuvo un efecto negativo sobre la eficiencia, sobre todo los años de crisis económicas, y que bueno, pues se produce esa mejora que hemos visto en el último gráfico eh, general, aunque con un repunte entre 2009 y 2010. Y eso es todo. Yo creo que no ha sido muy largo. Tú me dijiste aproximadamente una 25 minutos, media hora y nada, pues cualquier cuestión eh, será bienvenida porque como digo es un, tra un trabajo que estamos todavía en fase de desarrollo. Muchísimas gracias José Manuel. ¿Preguntas? Me presento, yo soy Irene Belmonte, soy profesora de la Universidad pero soy de Ciencia Política y de la Administración no tengo nada que ver con el CIO, con el pero me ha parecido muy interesante el trabajo de, de José Manuel, sí, sí. porque en es que yo trabajo también eh, con temas de, de ciencia de administración y un poco sobre la gestión tributaria local. donde Me interesa mucho el, el tema de la, de la evaluación de, o los indicadores de cómo funcionan los municipios. Entonces, un eh, poco haciendo... Tu trabajo me ha súper interesante, o sea, creo que he captado la idea general por supuesto la, la, la, la específica de las variables para nada, eh, pero eh, lo que me parece o sea, interesante es, o sea, habéis hecho una muestra, habéis seleccionado lo que eran 100 y típicos sí, municipios. Sí, sí. Es posible, En ese trabajo, ¿es posible que vosotros seáis capaces de eh, extraer la eficiencia de los municipios más grandes y los más pequeños en cohortes de población? Sí, sí. Y te digo que eso puede ser muy interesante. Porque en España tenemos más de 8.100 y pico municipios y somos de los pocos países europeos que tenemos tantísimos. bueno, España y Francia, cuando el resto de países en Europa han ido concentrando, Alemania tiene, no sé si tiene 500 municipios, que mucho más grande con mucha población que no o sea, tiende a concentrarse para hacer que los servicios públicos sean más eficientes. Y nosotros cada año vamos fragmentando, o sea, vamos creando nuevos municipios. Digo porque quizás sea interesante sí, sí. esa capacidad, si tenéis, de, de, de decir los más pequeños, o sea, de a de 5.000 a 10.000, eh, mirar a lo mejor lo que dice la, la, la ley de base del régimen local para clasificarlos, porque la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, estaba muy interesada en algunos momentos, incluso el gobierno, de intentar amalgamar un sí. municipio, pero siempre había resistencias, sí, y esas sí. resistencias son, son políticas, ¿no? porque uh -huh. al fin y al cabo los municipios pierden poder, pierden alcaldes, pierden concejales y pierden los partidos políticos y sin enterar saber eso si es posible sí sí de hecho bueno, a ver no lo he presentado como he dicho al principio pues dado uno se adapta un poco al contexto ¿no? y bueno pues entro, siendo un centro de investigación operativa he preferido centrarme en la parte metodológica efectivamente tenemos resultados para todos los municipios eh, podemos hacer análisis por claro tenemos esos índices evidentemente no los he presentado pero tenemos un índice para cada municipio en cada año. Entonces podemos ver análisis concretos de cada municipio, segmentar por tamaños municipales y demás. En este caso, bueno, no lo he presentado, eh, pero está hecho, está hecho. Y, y, y bueno, pero sí que, por ejemplo, eh, enlazando con lo que me has dicho, el trabajo previo que, que he comentado al principio referido al caso de Portugal era muy interesante. La metodología era distinta, ahí sí que metíamos una serie de variables exógenas, por así decirlo, nuestros factores heterogéneos, e intentamos incorporarlo al modelo. Y en el caso de Portugal, además, resultaba interesante porque cuando uno analizaba un periodo de años, además había una reforma, que estaba la reforma precisamente de lo que ellos llaman las freguesías, que es, bueno, son como eh, distribuciones dentro de los municipios, que es verdad que en, en Portugal hay muy pocos municipios, porque hay 310 nada más, 308 pero dentro de los municipios hay eh, desagregación en, en freguesías. Entonces, esas freguesías sí que se redujeron un 30 o un 40% eh, y también hubo mucha resistencia y demás. Entonces, se veía que el efecto de los municipios que habían reducido en mayor medida eh, esas freguesías sí que había un efecto positivo sobre la eficiencia. Evidentemente, se habían reducido muchos gastos que eran innecesarios, eh, en cargos no solo en cargos políticos, sino también en cuestiones de gestión y demás, porque hay muchas partidas presupuestarias que por defecto van no voy a decir que sean per cápita pero casi decía hay cuantías que tienen que ir a cada eh, en este caso, freguesía. Entonces, el momento en que eliminas, te, eh, eh, eliminas ese factor de igualar a todos. ¿vale? Entonces, no había aprovechamiento de economías de escala en muchos casos. Entonces, ahí sí que salía un efecto positivo y tenemos hecho un análisis también en Portugal. También es mucho más fácil eh, eh, cuando tienes 300. Bueno, es verdad que aquí tenemos pocos, pero eh, en el caso de Portugal son 308 y son todos los de Portugal. Y sí que hacemos un análisis eh, por tamaños municipales. Y demás, y aquí cuando terminemos, ya digo que haremos un análisis por bueno, pues, esa separación en tamaños eh, poblacionales. Y también creo que hay otros interesantes: en, en, a lo mejor tomar los que están en la costa, por ejemplo, al ser Cataluña, bueno, pues, hay muchos que son turísticos y demás, y es, hay diferencias entre uno y otro y demás. Pero o si sea, es el análisis exploratorio, una vez que tienen los resultados, de intentar sacarle un poco más de jugo, viendo diferencias entre uno, eh, entre uno y otro. Pero sí, evidentemente es un tema, un tema interesante. Las preguntas. Yo tengo algunas. A ver ¿Algunas? sí. Sí. A ver. <risa> la sí. Metodología. Eh, a ver, al final lo que habéis hecho es tenéis una serie de inputs, y una serie de outputs, pero todo el modelo, digamos, de que has cogido para estimar la eficiencia es con input y un output. Sí, sí, esa, esa es la gran limitación que... A ver, A ver espera, sí, sí, ahora bueno, te, te escucho. Para, sí. si, para entender lo que sí, dicho, sí, sí, sí, no, sí. no valoro. Sí, vale, sí, sí. sí. Luego, cuando utilizas el modelo este condicionado, entiendo que para cada municipio y para cada año estimas un valor de E. ¿Mm? Sí, sí, sí, sí. Y entonces, luego, para, para estimar la eficiencia de un municipio, Condicionado a un periodo T y a un valor E, la muestra se te reduce a los 154 para una T y para luego dentro de esa T el mismo valor de E. ¿Cuántos te? No, el, el valor de E no, quizás he oído un poco rápido. El, el valor de e exactamente, sí, el valor de e exactamente no, porque lo que se hace es. Ah, si en es la, puntual? No, no, no, no es, normal, es puntual. Es no, no, no, eh, la fórmula parece igual, pero creo que quizá he pasado a lo mejor muy rápido porque esa parte no. Eh, bueno, lo veo ya como algo... En la siguiente. En la pero siguiente. Igual, ¿no? no, pero quería aquí. Eh, lo que hacemos es, claro, tenemos igual, pero en realidad no es igual. En, en realidad para poder estimar eso, eh, ese suavizado lo hacemos y se hace un suavizado y un cálculo de bandwidth, que el bandwidth es bueno, pues ese ancho de banda que es decir en realidad no tiene que ser exactamente el mismo valor, sino el mismo valor eh, la estimación no paramétrica te da el valor de decir, bueno pues, eh, como estos son valores entre 0 y 1 exacto, exacto, o sea que puede, de hecho, no tienen que ser el mismo año porque puede ser, eh, claro, puede ser si el valor del bandwidth es eh, suficientemente amplio puede coger años eh, cercanos me explico, si el bandwidth toma eh, valor eh, 0,6 por encima, 0,8 por debajo, puedo estar comparándome con los de otro año distinto al mío, porque si yo estoy en un, no, perdón, he dicho 0,6, 0,8, no, si está por encima de uno en algún caso, puede estar comparándome con los de otro año, porque... Entonces, en realidad, lo que haces es calcular el score de eficiencia de un modelo de un input y un output, comparándote con una serie de DMUs, que están más o menos en tu año y más o menos más o menos con en tu épsilon tu exactamente, pero más o menos no exactamente el mismo porque evidentemente si es el mismo todo sería unos porque es lo que me preguntaba es si eran 154 ¿Mm? más o menos en su año y más o menos con su épsilon, que supongo que es el modelo de donde estima si sí. la eficiencia cuántos por curiosidad cuántos quedan más o menos Quedan casi un 60% eficientes. 60%, 60% de hecho ¿Y luego de ahí se hace bootstrap o algo de esto para no, escalarlo no. o apelo? O sea, el score que te da deficiencia. eficiencia. No, el score... Eh, el score es, no, no hay bootstrap. No hay bootstrap en o el, sea, tú tienes por ejemplo... De bueno, pues a ver, a ver, no hay bootstrap pero podemos, por así decirlo, si quisiéramos... No, no para mí es más fácil que no haya bootstrap. No, no, no, quiero decir, no, pero para <risa> que sea más robusto pero para que sea más robusto, en vez de hacer bustras, lo que se suele hacer son fronteras parciales. Es decir, se establece eh, la comparación con un número de unidades, estableciendo bueno, pues el orden M, por ejemplo, pues lo voy a comparar con 50 unidades, solo con 50 unidades, con las 50 unidades que se parezcan más. Y luego hago un remuestreo a partir de esas 50 unidades y entonces va implícito en el orden M la frontera parcial. Eso y de esa manera sí que tendríamos un cierto intervalo pero sería con fronteras parciales. Nosotros, como hemos utilizado eh, DEA, pues no tenemos una, un intervalo de confianza. Pero en vez de utilizar el bootstrap, la frontera parcial te da más o menos la misma idea de tener un intervalo para el valor del índice. Pero, bueno. Vale. No, es que yo cuando veo metodología de esta en, en DEA, en técnicas no paramétricas, que utilizan pues, cosas condicionadas, bootstrap y tal, ni no sé, la, la, la idea que me queda, tú, tú que lo has utilizado, no, y te digo, no, no, ahora te iba a hacer una reflexión de lo primero que has dicho, no, pero bueno, una, una reflexión es: a ver, yo primero tengo no sé cuántas variables, ¿no? entonces hago análisis componentes principales, con lo cual, sí, te cano, como, eh. los, como los mandamientos se reducen a, mm. a números de aquí, tengo un input que recoge determinada variabilidad de esas variables y un output, luego además tengo algo no observable que yo lo estimo. Para estimarlo uso un no sé qué suavizado. Sí, que hay sí, otra sí. Una serie de, cojo la banda, el kernel, no sé, qué, sí, sí, sí. mil decisiones en medio. Luego, con todo eso, además, estimo con el... Y al final del todo, sí, sí. lo que queda, luego, además, no sé, yo es que cuando... In, o sea, me interesa... Entiendo el tema, perfectamente, la sí, sí, sí, sí. Pero digo, luego al final realmente, como hay, veo que es una materia matemática estadística mega potente. Entonces, no? lo que en el... Sí, que sí... Yo pero creo, esto es este asintótico, esto sí, es sí. asintótico. Pero ya es alfa... Alf -al sí, sí, lo entiendo. <ríe> Me Totalmente. Que la la idea de lo que queda al final... Yo es que me sí, no, pero, complicado. Sí, te entiendo perfectamente o y, y en cierta te medida. No, no, no. Y no, en cierta medida esto, creo que coincido con la esencia de lo que estás comentando y un poco. Eh, a ver, la cuestión es: esto es un, es un juego de decir, vale, pues eh, si reduzco tanto, es al final el querer tener mucha información incorporada con tener problemas de dimensionalidad del modelo. Claro, en el momento en que, si ya de por sí el hecho de compararte con algunos que son parecidos, si metiéramos los seis outputs y los tres inputs, es que no, no tendríamos nada que hacer. Es verdad que yo no soy partidario, reconozco no soy partidario, de hacer tanta reducción, porque al final, eh, para empezar, es que ya no estamos haciendo un DEA, estamos haciendo simplemente un análisis de ratio, porque no hay ponderación a ningún sitio, porque solo tienes un input y un output. Pero en esto, eh, estos talibanes... <risa> Está grabando, no quiero decirlo, pero, <risa> pero pero cuando uno va a los congresos y, y ves presentar, yo, yo me he quedado al final este año cuando he estado en Londres en el congreso, y, y he visto a, a Paul Wilson presentando y diciendo, básicamente, la esencia de su presentación, es eh, para evitar el problema de dimensionalidad es el más grave. Entonces, siempre, da igual que tengas 8 inputs o 2, redúcelo a 1. Y los outputs lo mismo. Y, y trabajas con uno y uno y evitas el problema de dimensionalidad. A ver. Eh, claro, es que, es que eh, al final evitas un problema, pero yo como economista veo que no tiene interpretación el índice que te sale, porque ahora, ¿cómo interpretas eso? Yo te digo, vale, eres ineficiente, puedes reducir, ¿qué input puedes reducir? ¿Qué, o, o qué output puedes aumentar? Si los tienes todos condensados en uno, no puedes dar información al gestor, eh, en cuanto a dónde puede producirse las mejoras, Puede tiene una mejora del 25%, pero ¿en qué? Pues La gracia de, de DEA es decir, bueno, pues es que lo estás haciendo en este caso, estás despilfarrando en gasto de capital y estás bien en, en otro tipo de gasto, bueno, pues puedes reducir, bueno, pero eh, en este caso yo entiendo esa, esa, esa limitación y la, y la comparto en cierta medida, pero al final eh, bueno, pues esto al final te pones a trabajar y cuando quieres replicar un trabajo para poder compararlo con lo que les sale a ellos lo primero que tienes que hacer es utilizar todos los patrones igual que ellos para así te sale lo mismo. Bueno, es claro, y esta, Por eso, como estamos en la primera fase, hemos replicado los criterios del trabajo original para ver que nos salen cosas que tienen sentido. ¿vale? Ahora es siguiente fase, vamos a utilizarlo en un análisis para que tenga sentido, para poderle decir, hombre, a ver, esto tampoco lo vamos a utilizar nunca para un gestor local, para darle instrucciones, porque pues esto no se entera la mayoría de los que nos dedicamos a la eficiencia de lo que estás haciendo, no vas a explicarlo. Si ya a veces, muchas veces, un D aparece algo incluso complicado, pues esto ya ni cuento. Pero esto ha sido un poco la primera, eso, de intentar replicar lo que se plantea en ese estudio, sabiendo que tienes limitaciones, que decir, que, que como se suele decir, estás matando moscas a cañonazos, estás utilizando una metodología súper desarrollada para luego dar una información a los gestores que tiene una validez muy limitada porque luego no puedes tomar decisiones en base a esto pero como digo es la primera fase hacer ver un poco el, el, el análisis y cómo se implementa y esperamos en en, otras, eh, en otros trabajos decir, bueno, pues vamos a ver, cuando tengamos dos outputs, tres outputs hombre, también, si tuviéramos, es que además hay un problema, es que decir, si tuviéramos más observaciones no teníamos el problema de dimensionalidad pero yo he hecho algún trabajo con las técnicas de eficiencia condicional con 20.000 observaciones, ahí puedes meter todas las variables que quieras pero el ordenador puede estar, bueno, pues yo me cargué en un ordenador directamente o sea, eh, colapsó al cabo de dos meses haciendo estimaciones, porque además es. Eh, es computacionalmente bastante intenso, entonces bueno, medio, ¿no? es, es complicado, entonces... Es que a mí me suele pasar al revés, porque cuando, como, no somos, eh, al revés, como no somos economistas, que somos matemáticos, cuando te inventas algo, haces cualquier cosa y ya te dicen una aplicación, entonces como uh -huh. tampoco uno es economista, intenta hacer aplicaciones de lo, de lo que entiende para que uh -huh. no, De nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchas cosas con universidades, mi muestra son 38 universidades. Uh -huh. ¿Cómo vas a hacer un no, condicional? Pero... No, es muy complicado. Si no. tú vas a no, Entonces, no. cuando publicas algo, cuando le lo... no, no, es que tiene que ser condicional y te remiten, parece que ahora. Sí, que es lo que. haya que usar. Eh modelos de estos, claro, ¿eh? si, si, si ya tengo 38, si encima me comparo no, lo único lo único que puedes, que puedes hacer la es, es el que panel es que me salga la misma sí sí que sí haces. claro si sí, lo único que puedes hacer es tener el panel y, es, y, y, y el meter ese factor condicionante del tiempo y que de alguna manera si el parámetro estimado ese ancho de banda te sale suficientemente amplio no estés comparando solo con 38 sino con más es lo único pero, pero, digo, no, pero no, es sí tiempo. sí sí claro si es de un año no claro evidentemente no, ahí, es, ahí tienes mala. El problema de es que mezclar unidades de distintos tiempos es que sí, si hay un cambio tecnológico. Mm, claro. ¿eh? Sí, sí, sí, conceptualmente es, es el problema. De hecho, es en, en el trabajo, precisamente, de las revisiones que nos han llegado de este trabajo que hicimos para Portugal, es: ¿realmente puedes asumir que en el plazo analizado no ha habido un, un cambio tecnológico? ¿Por, ¿por qué? La Sobre la todo la porque. Popular. No, pues, exactamente, es que además había entrado, en, había entrado en vigor esa normativa, ese cambio, esa reestructuración del sector eh, local, con lo cual, a ver, implícitamente, eso sí, como, como no estábamos calculando eh, mejoras en términos de productividad, implícitamente asumimos que la tecnología de producción es la misma, efectivamente, que, que puede ser que, que no sea así, efectivamente. ¿han supuesto una ventaja que compense, por ejemplo, respecto a los métodos básicos iniciales que se han demostrado antes de y todo esto son muy estándar, muy básicos? Muy, a ver, yo, quiero decir, ya llevo, ya llevo unos cuantos de años... No, claro, no, no. a ver, evidentemente, tiene, aparte que tiene una serie de problemas el banquerimony, porque sí, tienes que saber, tiene sus limitaciones, ya metas lo que metas ya te va a aumentar el índice de eficiencia, independientemente de que el efecto sea relevante o no, por una cuestión de dimensiones modelo y demás. A ver, yo, eh, puestos a decir, a mí me piden, no suele pasar, pero te piden de una administración pública, y te dicen, haz un cálculo de eficiencia de estas unidades, yo en mi tesis lo hice de institutos, de institutos de educación secundaria y te dan los resultados, de o sea, los alumnos, la tipología de alumnos, los resultados que obtienen y en qué medida eso puede influir, los factores productivos, profesores y demás. Yo hay un modelo más sencillo posible para intentar explicarle los resultados al gestor. O sea, pasa o que es diferente. Yo no digo que esté mal en el sentido de. Eh, tiene limitaciones desde el punto de vista metodológico que hay que conocer cuando uno lo desarrolla, pero para intentar explicárselo a alguien que quiere tomar decisiones me parece mucho más práctico que hacer esto que no se va a enterar nadie. Esto es evidentemente esto para publicar en la revista X. A... <risa> o sea, es, es, es así porque si no es complicado este tipo de modelos eh, aplicarlos con datos para que sean interpretables para los gestores, así totalmente. Pero sí es verdad que lo que sí, y en eso coincido con la literatura de, de estos autores, es que hacer lo de la segunda etapa sí que, sí que creo que no, que no está bien hecho. Es decir, lo, al final lo no han querido morir, con todas las limitaciones, pero lo incorpora. ¿eh? Que ya lo que si estimaciones ya...? Si las estimaciones iniciales son malas, luego puedes intentar corregir, pero ya tiene un sesgo. Entonces, eh, la corrección del sesgo, bueno, puedes intentarlo, pero ya es una tarea bastante más complicada. Lo, eh, lo mejor es tener en cuenta y esa es un poco la idea del condicional, que es la gran ventaja del condicional, que es meter la variable exógena a la hora de construir la frontera, entonces cuando estás construyendo la frontera tienes en cuenta esa información del contexto, de tal manera que te comparas con algunos parecidos y puedes estar... de la otra manera, solo puedes ver la distancia a la frontera, pero no construir la frontera teniendo en cuenta esa información. Y ya para no abusar una cosa última, uh -huh. has puesto un gráfico en donde comparabas las eficiencias condicionadas uh -huh. Uh -huh. las no condicionadas con dos modas esta, sí. Aquí, eh, las azules entonces calculas los scores de eficiencia como mezclando todos los tests y mezclando como todos los test no, la azul es simplemente input-output input-output en, este sí, en este caso y ya todos, está. Todos a unos, a 154 por no sé cuántos años. Por 1932, ¿sí? sí, haciendo como lo que sería el Lea Windows, este, que es tratar a las unidades como si fueran diferentes eh, sí. porque son de diferente año. Esa es la idea, sí, todas. Entonces, claro, en el condicional, si toda una unidad la estás considerando con una frontera las que están más cerca? construida por la totalidad y en el otro que es condicional. Estás comparando con el tiempo. Con su, con su por eso sube tanto, claro. Subida, ¿no? Mucho, claro, sube mucho. De hecho, está, he quitado esta mañana la transparencia porque parecía muy eso. La he quitado esta misma mañana donde tenía los resultados del, del modelo incondicional y el condicional porque la diferencia es una... Bueno, la media sí se ve. La media está representada por, por las dos rectas, ¿no? Pero, pero el número de unidades eficientes... Sí, bueno, pero, pero es un poco <risa> irreal, ¿no? de equidad digamos o digo porque me parecería más lógico en un caso eh, hacerlo considerando o sea la T no quitarla de encima o sea el no condicional con sí, la t para ver el efecto de la E, de la no Sí, sí, sí, sí podríamos haber hecho el análisis para ciento cincuenta municipios, o sea, 150, Y de hecho a lo mejor podríamos haber empezado por ahí. podemos haber hecho solo análisis con 154 municipios, solo teniendo en cuenta el efecto heterogéneo. Y luego esto quizá en una segunda eh, fase que y demás. Para que no haya sí, pero sí, sí, puede ser, puede ser. ser. No, no, no. Sí tiene, tiene lógica, tiene lógica. Pero al final esto como es, tiene la tesis, quiere hacer la tesis, quiere publicar el paper y quiere publicar el paper y dice, bueno, voy a ampliar algo que ya está hecho, porque al final replicar lo mismo con una muestra de sección cruzada no es, es casi lo mismo. Metimos el factor dinámico para que tenga, por así decirlo, una cierta contribución. ¿no? Entonces, pero sí, pero quizás sería un buen punto. ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos que explorar, el, enlazando con lo que con lo que ha comentado al principio cuáles son los municipios que se quedan aquí, cuáles son los que se quedan aquí, porque sí, es que tenemos los resultados, son muy recientes y, y bueno, pues yo un poquillo el poder presentar más, más resultados, pero yo creo que, creo que era mejor centrarse en lo que es en el enfoque metodológico más que en presentar municipios y demás, que yo creo que esto les interesa más bien a, a en este caso, a quien nos encargó el proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues gracias.